Eh, ese preacuerdo después de más de 20 horas de negociación que se tenía en Cochabamba, autoridades de gobierno junto a representantes de diferentes instituciones de Chuquisaca para eh, empezar a buscar soluciones a este conflicto eh, no ha sido aceptado así nos decía nuestro periodista Daniel que hace instantes, nada más precisamente vamos a hablar de ese tema en, lo, en esta entrevista y por eso estamos con el viceministro José María Alessandra viceministro de coordinación con los movimientos sociales ¿Cuál es la situación, viceministro? Bienvenido Buenas noches, es un gusto Buenas que noches, nos acompañe Muchas gracias por la invitación ¿Qué va a pasar? Esto, esto ha sido lo último Se va a tener un... Sí, se va a levantar los, los bloqueos en Sucre para el abastecimiento de la población, sin embargo se rechaza el preacuerdo, viceministro Bueno, en definitiva habrá que considerarla a esta movilización caprichosa irracional y hoy día se ha tornado violenta intolerante ¿no? eh, Consideramos nosotros que como gobierno hemos apostado al diálogo, a la concertación, en una actitud absolutamente democrática. La semana pasada, el día martes de la semana pasada, estuvo el eh, ministro de Justicia, Arce, el flamante en ese momento viceministro uh -huh. de Autonomías, ¿Sí, sí? dos días de, ne de, de negociación con relativos acuerdos, frustrados también por la dirigencia cívica. ...pasa el transcurso de la semana, no cambian las cosas... ...pese a compromisos eh, relativamente hechos y dichos... ...sin embargo, eh, el día viernes se nos comunica mediante una nota... ...en realidad al ministro de la Presidencia... ...que el día sábado se vienen eh, instituciones, organizaciones de Sucre... Eh, ...y que, eh, que el ministro disponga hora y lugar... Eh, ...y exigen que sea al día siguiente... Uh -huh. El ministro no tarda ni diez minutos y les comunica de que el diálogo está concertado para el sábado a las 10 de la mañana en la vicepresidencia. Hemos estado esperando hasta las once, no se presentó nadie y por fin, ya en una, un tercer momento, eh, se nos convoca y nosotros asistimos, fui uno de los que fui parte del, del diálogo, el domingo a las 4 de la tarde y... ...vemos por previsión hacerlo en la gobernación, ellos habían dicho que sea en Cochabamba... ...estuvimos desde las 4 hasta las 9, 9, 10 de la noche 10. esperando que se constituyan... ...llegaron un grupo de compañeros, a esa hora llegaron los cívicos... ...y 10, 10 y media de la noche se instaló el diálogo... ...a partir de las 10 y media de la noche tuvimos 20 horas de negociación un debate que a rato se, se tornaba tedioso, algún momento eh, parecía, parecía ser que la intención era eh, demostrarnos que los argumentos o el actuar del gobierno estaba equivocado, pero poco a poco fuimos desmontando los uh -huh. argumentos de, de la dirigencia cívica. Pero pese a ello, mal que bien, eh, llegamos a algunos acuerdos mutuos. Y este documento, que es público, los porque cuatro, es el acuerdo, es la, se, se le ha llamado propuesta, pero si usted ve el título, es, dice acuerdo por el cumplimiento de la sentencia del tribunal, lo pusieron ellos. Este documento debió ser firmado no solamente por los tres ministros, sino por los cívicos. En un primer momento las organizaciones eh, sociales, populares, demostraron su interés de firmarlo, es más, varios de ellos, de los puntos, fueron redactados por un grupo de dirigentes, pero en último momento los cívicos nos sorprenden y nos dicen, nosotros no, no vinimos a, a firmar nada. Y bueno, 20 horas de diálogo, eh, tres instancias de apostar a la concertación, a una salida, que como se nos exigía, pues no sirvieron aparentemente para nada. ¿Cuál era el, nada. el argumento de ese ministro para no firmar por parte de los cívicos? A ver, lo que se quiere por parte de la dirigencia cívica, aunque no se lo expresa de manera directa, es que fundamentalmente se proceda o persiste el congelamiento de regalías indefinidamente y segundo, eh, el reconocimiento explícito de parte del gobierno de que el campo eh, gasífero fuera compartido. ¿no? Hay que dejar en claro algo, eh, hemos comenzado a instancia de... ...de Chuquisaca un largo proceso de delimitación. Tengo acá el expediente... ...y, a ver, la, el, eh, el proceso administrativo fue comenzado... En, ...en el lejano 2016, el 22 de agosto del 2016... ...ha seguido todos unos pasos... ...y en algún momento este procedimiento administrativo fue judicializado... ...a través de un amparo constitucional también por Chuquisaca. El gobierno ha actuado eh, con plena objetividad... ...con pleno acuerdo con la legalidad. Eh, ha corregido en algún momento alguna circunstancia... ...que no correspondía. Eh, y al final ha emitido una resolución. Pero lo ha hecho no en función de los límites... ...donde están los campos gasíferos... ...sino de un lugar alejado... ...en cientos de kilómetros... ...del lugar donde está Incahuasi... ...y que se suscribe a 40 kilómetros... ...en términos de, de los ejes o de los vértices... ...30 vértices, ¿no? ...entonces... ...hemos actuado, creemos, con apego a la verdad... ...a la legalidad... ...somos respetuosos de la norma... Eh, ...estos límites de los campos gasíferos... ...están es, instituidos por dos leyes antiguísimas... ¿Sí? que hoy día los bolivianos conocen de memoria, 1898. 98 y 1912. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Nos han obligado a, a, a releer un archivo legislativo tan antiguo, pero vigente. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué dice la sentencia constitucional? Porque este, este fue el ingrediente nuevo en todo este procedimiento, que debió transcurrir con una ley de la República, que como hoy día la tenemos, uh -huh. y no, te, no tener mayor altercado. Eh, la, el amparo constitucional nos manda a hacer una demarcación, una nueva demarcación para completar los límites y nos manda, una vez hecha la, la, la delimitación, nos marca, nos manda a hacer un nuevo estudio sobre si el campo es compartido o no. Uh -huh. El primer eh, parámetro está cumplido con esta ley claro. que, que viene siendo parte del resultado oficial oficialmente, con plena validez, está impreso. Y el segundo lo vamos a conocer los bolivianos, los chiquitzaqueños. El lunes, ¿no? El 14, el 14 de mayo, se es. decía. Eh, alrededor del 14, dijo Es posible uh -huh. que sea un día antes o, o un día después, o, o algún día, o algunos días, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estamos muy cerca de, de conocer un resultado técnico que se suma a un resultado jurídico. Uh -huh. Y acá, pues, la objetividad del debate del gobierno creemos que está por demás probada. Ese ministro, ¿qué va a pasar ahora ante este tipo de situaciones? Eh, se rechaza y ya nos explicó todo el contexto. Hoy, por ejemplo, había un pronunciamiento de, de la Conalcam. ¿Qué es lo que piensan? Porque a esto ver, es, esto hay, es algo hay un que complica, tema nuevo ¿no? que se ha dado hoy día. ¿no? Es una circunstancia que la consideramos como gobierno como intolerante violenta en, en algún sentido, una persecución violenta, agresiva uh -huh. al gobernador. Uh -huh. Y acá mmm, vemos una circunstancia que tiende a la desestabilización política de chuquisaca y por ende a un propósito político que no tiene nada que ver con un tema reivindicatorio como se lo propone el, el Comité Cívico. ¿no? Acá se ha atacado al al gobernador no, no tanto por su condición de autoridad sino por su condición de ser una autoridad representativa del partido de gobierno y creo que esto demuestra lo que verdaderamente está ocurriendo, se está utilizando un argumento reivindicacionista, se está apelando eh, al sentimiento de la población, se ha generado una falsa expectativa y en definitiva eh, ...lo que se está haciendo es manipulando a la, informa a la población con un fin político... ¿no? ...hay temas que se nos ha dicho eh, la noche de la, uh -huh. del debate... ...a ver yo quisiera apuntar un tema que me parece importante... ...por ejemplo un argumento fuerte es que Chuquisaca está abandonada por el gobierno... ...y si vemos cifras entre el año 96 y 2005... Chuquisaca recibió 56 millones de dólares por regalías pero entre el 2006 y el 2017 1247 entiendo que tenemos poco tiempo y el, el asunto da para mucho mucho más no viceministro yo quiero cerrar con esto de hecho eh, mire me dice la situación es complicada la situación se radicaliza hay aparecen políticos eh, se están moviendo por ese lado eh, un sentimiento de poder eh, Negociar, ¿no? de poder escuchar, de poder eh, visibilizar propuestas, viceministro. ¿Qué va? ¿Cuál va a ser la respuesta ante esto que le decía? Y vuelvo a la pregunta de inicio, ¿no? ¿Se radicaliza la posición, Chuquisaca? Yo le vuelvo a la respuesta de inicio. Como gobierno hemos apostado a cuanta salida democrática no se, se ha podido, ¿no? No se mueve nada. Concertación, eh. diálogo, se nos ha pedido de que sea acá, de que sea allá hemos estado eh, tanta ha sido la disposición del gobierno que ha enviado a tres ministros y a dos viceministros sí, sí. a Cochabamba hemos estado desde el domingo hasta el día de ayer en horas de la noche en Cochabamba y en jornadas agotadoras les diré no solo para nosotros, seguro también para la dirigencia de Chuquisaca ¿no? pero con pues el resultado lamentable que ya conocemos en todo caso nosotros hacemos votos porque prime la racionalidad ¿no? porque prime la objetividad eh, se, ...se trata de respetar la ley... ...como gobierno no podemos estar... Es, ...encima de la ley... ...no podemos eh, modificar la norma... Eh, eh, ...el tema de los límites... ...ha sido definido hace más de 120 años... Eh, uh -huh. ...el tema de, de, de que si el campo... gasífero es, es compartido... ...no es un tema estrictamente técnico... ...que lo vamos a conocer en unos días... Ahí queda. ...y creemos de que... ...Chuquisaca uh -huh. tiene que comprender ello pero no por eso el gobierno se ha cruzado de manos. Si ustedes eh, revisan el acuerdo, el acuerdo no solamente habla de, de, del tema eh, que, es, eh, que viene siendo el asunto del conflicto. Por ejemplo, eh, el, el acuerdo este propuesto a Chuquisaca eh, apuesta a darle continuidad a la exploración y perforación del pozo de Muyupampa. Es importante, por ejemplo, aclarar este tema. El pozo de Muyupampa es el más cercano al campo. Incahuasi. Sí. Eh, cuando la empresa que descubrió y, ex, y explota ahora eh, el campo de Incahuasi quiso instalar tareas de exploración, uh -huh. le propuso a Chuquisaca hacerlo dentro de Chuquisaca. Entendemos que una alcaldesa, que no recuerdo el nombre, se opuso tenazmente a que el pozo y la instalación uh -huh. se la haga en el lado de Chuquisaca. Aparte de eso, el gobierno le está proponiendo una inversión extraordinaria sí, sí que, per, que permita una exploración sostenida y los chiquisaqueños saben lo que hoy día es un, un secreto a voces. Chuquisaca es el departamento con más potencial hidrocarburífero. Es seguro que en unos años, no han de ser muchos, veces tal vez para algún caso, eh, Chuquisaca sea el departamento que tenga mayor capacidad hidrocarburífera en el país. Yo quiero agradecerle, viceministro, por habernos acompañado y, y esperemos que baje la situación. Tensa que complica, obviamente, a Chuquiza, que hemos visto las pérdidas que se tiene con este departamento. Ha sido un gusto. Siempre bienvenido, viceministro. Muchas gracias. Siempre